quedando congelado, dios. así que vamos a coger el busque para eso lo llevamos, coño las piernas sí que sufren, pero bueno, vamos a colocar en el bus, bueno, corto porque tengo que quitarme bueno, me quito el casco y así es el... es que, buah, se verá súper mal la cámara yo creo, pero es lo que hay es lo que tenemos, y tampoco puedo decir venga, vamos a perder tiempo porque lo mismo si no, nos llego al corte colocamos el bus en plan chica en plan en plan pero va de coña para las para las orejas venga seguimos